Quiero enviar una especial felicitación a Razón Pública en sus 10 años. Esta es una, yo creo que este es un espacio muy importante para este país porque eh, ha formado y ha ayudado a formar el criterio reflexivo e independiente de una capa muy importante de este país. Nosotros tenemos que aprender a pensar y esos artículos que hacen y aparecen en Razón Pública tienen esa capacidad de incrementar nuestro criterio y de forjar una poderosa digamos, red de reflexión mental en un país que le hace falta mucho eso y ahí ese, yo creo que esa es la gran labor de Razón Pública, porque son artículos muy sesudos, bien argumentados, muy bien escritos, de temas que generalmente no abordan con tanta profundidad, profundidad los medios tradicionales, entonces yo leo con mucha frecuencia Razón Pública y he encontrado eh, en diversos momentos una luz para que me expliquen muchas cosas que no entendía en la prensa tradicional, fíjese usted. Felicitaciones.